Hola, PRIXLINERS saludos cordiales. Os habla Luis de line eh, En esta ocasión estoy con Tamara. Aunque hoy os teníamos prometido a un chico de Colombia que lleva aquí en Madrid cuánto tiempo? Una, uh, tres cuatro, años, ¿no? Cuatro, años, cuatro sí. años. Que lleva cuatro años. le habíamos invitado al canal para que os explicara todas las dudas que nos habéis estado preguntando. Pues le ha da dado vergüenza, Prisliners, le ha da dado vergüenza. Pero Tamara y yo hemos decidido pues dar la cara y os vamos a responder nosotros, ¿vale? Voy a dar difusión, que CRISLINE como siempre emite en directo. Este vídeo es en directo, aunque lo veáis luego algunos. Eh, mientras de difusión, Tamara preséntate para los que todavía no te conozcan y cuéntanos qué ha pasado con, con Luis, que se llama como yo también, sí. de Colombia, que no está, que no ha querido venir, ¿qué ha pasado? Cuéntaselo a los CRISLINES. Pues, buenos días, soy Buenas tardes, Martin. Soy Tamara Perace, vengo de Rusia de, de, de, y pues, uh, pues queremos presentar a mi amigo que es de Colombia pues, y no vino porque le dio un poco de vergüenza o no sé y pues ahora queremos presentar, uh, queremos preguntar a las, a las uh, preguntas Vamos a responder a todas las preguntas que nos, nos habéis hecho en los comentarios de YouTube, todas las preguntas sobre migración que tenemos vale vamos a responder a carlos muñoz que nos, nos, nos presenta que, que cómo va el tema de la devolución de los inmigrantes a sebastián garzón que nos pregunta sobre la cinta la, la tarjeta que hay, móvil que hay que sacarse y a Brian rosso que, que es un venezolano que está en colombia que nos pregunta cómo va el tema de la tarjeta roja y que quiere trabajar siendo extranjero aquí en españa cómo es el trabajo sin papeles también eh, vamos a, a responder a lega que nos pregunta él quiere ser conductor que hay mucho trabajo ahora aquí sí. en, en cabify y en uber que hasta qué edad se puede ser conductor trabajando aquí en españa y también hay una mujer de venezuela de 53 años que nos pregunta ella es el eh, tema de enfermería y quiere saber hasta cuándo contratan aquí gente y a richard plazas que quiere orientación es un colombiano que va a venir ahora en julio y quiere que le ayudemos un poco en general uh -huh. vale a lady muñoz que ella eh, quiere saber eh, si el trabajo aquí en españa lo han conseguido generalmente por internet uh -huh. o yendo puerta a puerta uh -huh. A arnetti Segrero, que quiere preguntar si erika gana igual aquí en españa que los españoles uh -huh. si gana lo mismo sí. Y a Melina Peta. Si alguno digo mal el nombre, perdonar. Que es que lo he puesto aquí todos los comentarios que nos habéis hecho y algún, la letra. Bueno, que ella está casada, ella es italiana y está casada con un, una persona que no es europea. Y quiere saber si pueden entrar tranquilamente en España. Y por último a Carlos Muñoz, que hay un pequeño debate sobre eso de los tres años que tienen que estar aquí los extranjeros antes de que les dejen trabajar. A Vamos a ir por ahí. Mira, lo primero, que Tamara, que es una experta, ¿cuánto llevas ya en España? Tres, cuatro años, ya, ¿verdad? Sí, ya. Cuatro, casi cuatro años. ¿De dónde eres? Que no quiero meter la pata porque sí. de Rusia no es. Vale, no. Pero no, es cerca, ¿no? Vivo en Rusia. Sí. Vivo en Rusia, pero... Pero soy Georgiana. Es Georgiana. Cuéntale, lo primero, pregunta a Sebastián Garzón. Va por ti Sebastián y todos los que tengáis la duda. Cuando llegas a España, ¿cómo va el tema de la SIM card, de la telefonía? ¿Qué le recomendarías? ¿Tú qué, ¿Qué hiciste tú? Ah, yo, yo lo que hice, pues yo fui a, a grandes empresas como Vodafone y Orange y pues uh, ahí solicité una tarjeta, tarjeta que pues uh, tienen los precios uh, variables y pues uh, puedes ir ahí o en varios, también buscar en varios sitios uh, pero esas, le, no le recomiendas más... que se traiga su tarjeta desde su país o, o mejor que se abra, se saque pues aquí sí, un claro, uh, también uh, que tenga su tarjeta doble tarjeta claro. su tarjeta uh, donde viene y pues que saque aquí también la tarjeta yo le, yo le recomendaría que te saques que aquí mejor, una claro, claro porque si no se va a arruinar a lo sí, mejor claro, claro. aquí hay tarjetas que te las van a dar además con el pasaporte te la dan verdad la Sincar, sí con el pasaporte escuchar bueno todo ah, el pasaporte claro claro, claro sí. Prilines toda la información que os damos es información personal que os damos tamara y yo eh, que no somos abogados os la damos uh -huh. desde nuestro modesto conocimiento os vamos a tratar de decir seguro lo lo, lo que es pero vamos que no sepáis que no somos abogados ni esas cosas eh disclaimer legal Escucha, yo creo que lo mejor es que te saques aquí una tarjeta y, y, con, y con el pasaporte te la dan, ¿verdad? Sí, con el pasaporte. Una tarifa aquí en España y ya te la van a dar sin, sin dificultad. Sí. Yo creo que es lo mejor, lo más económico que puedes hacer. Uh -huh. ¿Vale? Eh, esto. Eh, aquí hay otra pregunta que nos hace Hermídez Fernández. ¿Se la lees tú? Ah, sí? Toda la pregunta de Ermides, sí, ¿No? si quieres o si quieres se la leo yo. Vale. ¿Se la puedes leer? Lo... Buen día, soy colombiana, siempre he tenido mi sueño, uh, ambición de ir a España a trabajar debido a las es, escasas de fu fuentes de empleo y la baja remuneración que hay en mi país. La principal actividad es agro... Tengo conocimientos académicos agropecuarios. Me gusta la vida rural. Por situaciones de conflicto armado fui desplazado a la ciudad, ocupándome a una actividad laboral diferente a la rural. En este momento ejerzo mi trabajo como guardia de seguridad privada y vigilante por espacio de 15 años. Quiero ir a trabajar allá para pagar la universidad de mis dos hijas. ¿Sería posible viajar como turista, quedarme trabajando allá? ¿Cómo podría realizar mi sueño? No tengo a nadie allá en España. Tengo 52 años. Será limitante por mi edad. ¿A dónde podría llegar? ¿A qué instrucciones podría pedir ayuda allá en España? Muchas gracias. ¿Qué le decimos pues, a Hermídez Fernández, Tamara, que quiere venir a España no que... a rock 53 años. Yo es que lo que yo aconsejaría, porque en donde yo estudio, pues hay um, hay personas um, ya mayores, vale, mayores de, de tu edad, que pues uh, eso que no. que trabajan, ¿no? Cámara. El... No, aquí ya dejaron de trabajar. Pero trabajan es como ahora. Hermídez quiere trabajar en agropecuario. Sí, sí. Yo le diría a Hermídez que aquí hay mucho trabajo en agricultura. Porque en es que, el es año estamos es, todo el día llevando a gente y quiere trabajar en el campo. Ah, en eso, agricultura. agricultura. En claro, agricultura. Sí. Hermídez, en España hay mucho trabajo. Ahora, mira, les falta gente para recoger ahora la fruta. En Line estamos eh, trabajando en eso, un poco orientando a la gente y hay trabajo, ¿vale? Uh -huh. Hay trabajo, si consigues llegar a España y te hacen un contrato te pones a trabajar. ¿no? Uh -huh. Si te hacen un contrato te pones a trabajar, Tamara. Sí, claro, si te hacen un pues contrato sí. Tema de la fruta, hay trabajo. Tema del campo, mides que es lo que tú quieres, pecuario, hay trabajo. Es así, como siempre os decimos, chicos, tres líneas, venir con ahorros. Uh -huh. Traeros ahorros, 90 por día. 90 por día que vayáis a estar. Sí. ¿Verdad? Uh -huh. 90. Uh -huh. Antes uh -huh. lo han subido, eran 70, ¿no? Ahora son 90. Sí, ¿no? Hermídez, en tema de agricultura hay trabajo, que lo sepas. Uh -huh. ¿vale? Y sobre todo ahora en esta época, en la primavera, en la recogida, sí. hay trabajo en España. En otros temas sí. Época, sí. Hay, hay trabajo. Hay trabajo en agricultura, hay, hay trabajo de conductor. Hay trabajo de enfermería. Mira, aprovecho para responder ya a esta chica de Venezuela o esta mujer de 53 años que nos está preguntando si hay trabajo de enfermería. Sí hay trabajo aquí en España de enfermería. Se necesitan profesionales de enfermería y da lo mismo que tengas 53 años. Si estás preparada o cualificada, sí. tienes trabajo. Hay, trabajo. hay trabajo de enfermería. No digo tu nombre porque no lo pusiste en los comentarios. Y aprovecho, ahora sí. Alega, alega. Pones en el comentario, él quiere ser conductor privado. Ha visto nuestros sí. vídeos de Chris line con sí. un conductor sí. y nos preguntaba que hasta qué edad. Pues creo que lo decía, pues hasta los cincuenta y tantos, yo creo que sin problema. Te uh -huh. pedían eso sí, edad mínima, edad mínima creo que eran 25 años o cuatro años con el carnet de conducir. Sí. Vale, mírate el vídeo que tenemos que el conductor que entrevistamos lo dice, vale, alegado. Pero límite de edad, yo creo que no hay. Hombre, más de 65 a lo mejor sí, pero hasta los 65, según mi opinión, vas a poder trabajar. En todo caso, te ponen límite de edad mínimo. Claro, no quieren que tengas 18 años y que seas muy alocado. Estamos tratando de responderos, chicos, todas las preguntas que nos habéis estado haciendo en este último mes, más o menos. Oye, Tamara, nos has dicho lo que ha pasado con el invitado colombiano. Se lo ha sí, contado claro. a los PRIXLINES, que no, ha pasado. Ya, no me he enterado que ya, ya, estaba dando difusión. No, no pero ya, ya conté que. Pero pues, es que no me he enterado. No quiso, no quiso venir. Pero ¿por qué no quiso venir? Porque le digo vergüenza. Prislines, luego me decís que porque vienen tantas chicas y poco que no vienen hombres. Trato de traer igual hombres que mujeres. A los hombres les suele dar vergüenza. Pues lo cuente Tamara. Pues ella sí. trae, eh, tenía ya un hombre quiso, colombiano no sé él me convencía me convencía y en la última hora ya no quiso porque iba a venir hasta hace ya no ¿cuándo te dijo sí. que no venía? ¿cuándo ha sido la, hace, la hace, cuestión hace hace nada hace nada, hace nada. Hace Luis <ríe> colombiano que no vamos a decir quién eres porque hay muchos Luises yo también me llamo Luis pero que vergüenza y ¿eh? vergüenza a ver, más preguntas, Frisliners. Más preguntas. Eh, trabajar. Aquí nos preguntan. Mira, nos dice um, Arnetti.. Arnetti Segredo nos pregunta que si Erika gana igual que los españoles. Erika es un, otra FRISLINER que la hemos entrevistado aquí, que trabaja en temas de estética aquí en Madrid. Sí. Arnetti, gana igual que los españoles. Yo creo que. ¿Tú, tú qué opinas? Porque, oh. claro, son opiniones. Yo creo que la gente de fuera que logra trabajar en España gana lo mismo que los que son españoles. Esa es mi opinión. Habrá sí. diferencias. ¿Tú qué opinas? A ver, yo, yo opino que sí. Es que si trabajas aquí, pues ganas creo que ganas más. Es que depende de dónde viene. Porque, por ejemplo, mis, uh, mis amigos que son de Colombia, ahí dicen que. Pues aquí ganan más que, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Y aquí ganan más dinero más, que en Colombia. Dinero que Colombia. Pero lo que nos pregunta Neti eh, Segrero es que si, por ejemplo, tu amigo de Colombia gana sí. lo mismo aquí que un español de aquí. No. ¿Me explico la pregunta? Que, no, no. ¿Le pagan no. menos? ¿Pagan más al español? Yo creo que no, no si no, la han España contratado. Pagan más que, que ya. En Colombia? Eso, eso sí, que... eso estamos de acuerdo. Sí. En es España, me en me España me... gana más que Colombia, pero la pregunta sí. es... Eh, aquí en españa si sí. gana lo mismo que a lo mejor lo que ganaría yo si trabajara como tu amigo aquí en españa los dos sí sí igual ganaría, no sí. díselo díselo dice no arnetti segredo gana sí. igual gana pues igual gana, que un español gana, gana igual gana, igual, su... claro, claro, gana claro. más que en colombia pero gana claro. le pagan no, lo mismo un español el mismo el ah, el español. A, a, a luis de colombia le pagan igual que a luis de españa yo soy Luis de España, sí. Luis de Colombia sí. le ha dado vergüenza venir, no viene, sí. es colombiano, pero como trabaja en España le van a pagar igual que a mí, ¿Igual? que soy de España. Sí, claro, claro. ¿Estamos de acuerdo? ¿no? Sí, sí. y Segredo y todo lo que tenga la duda, que llegue aquí le van a pagar igual que un español, sí. ¿verdad? Uh -huh. Que generalmente es más que en el país, que es lo que claro. tú nos querías decir, Tamara. Claro, claro, Perfecto. Eso, eso, Lady Muñoz, Lady Muñoz y todos los que tengan la misma pregunta, nos pregunta que cómo se consigue aquí el trabajo. Si es más por internet o más por puerta a puerta. Nos ponen su comentario en YouTube. Eso es muy buena pregunta. Pues te dejo que tú la respondas. Yo creo que a mí yo prefiero por ejemplo ir puerta a puerta y ser insistente. Pues uh, y dejar es, estaba dejando mis currículos en todos todos sitios. Por ejemplo en hoteles, en restaurantes, en cafeterías, no sé. Yo prefiero ir así y claro si tienes unos conocidos te podrían también la consejera un trabajo eso es lo que yo hacía y claro también tienes que aplicar uh, siempre en, en, en internet en online yo estoy totalmente internet. de acuerdo con tamara uh -huh. acabas de decir lo mismo que yo estaba pensando y me habéis visto que no que estaba ya otra cosa que estaba con los del chat que podéis ponernos preguntas en el chat ¿eh? ahora respondemos efectivamente lady muñoz y los que lo, lo que te he dicho, Tamara, estoy totalmente de acuerdo. La combinación de ambas cosas. Sí. Busca por internet, pero luego el puerta a puerta, y sí, cara claro. a cara. Tú tienes es que buscar, básico. por ejemplo, tienes que buscar por internet uh, cinco horas o ocho horas y después ya ir uh, a dejar los currículums directamente y que te vean, y, y que te vean, networking, te vean, moverte, claro. moverte. Y claro, tienes que. Lady, Ponerte, guarda, hay que moverte sin moverte, a hablar, y, que te claro, vean. Y también el aspecto físico también es importante. También, porque. Si vienes el vienes chico con un, también. Con un, unos vaqueros y con. Los, que te vean A los sucios, no sé, por ejemplo, no sé. Pero que el primer contacto se puede hacer, digamos, por internet, pero que el puerta a puerta, el networking, como dirían los norteamericanos, uh -huh. es muy importante. Sí. Es, es básico, ¿vale? Uh -huh. Entonces hay que moverse, hay que levantarse en la silla. Sí. Muy buena pregunta, Lady. Escucha, nos están preguntando aquí, mmm, que además veo Lady Muñoz, que veo que estás ahí en el chat también, ¿eh? Bueno, pues ha quedado sí. claro la pregunta. Es que nos no la sí. había puesto en el comentario de YouTube, ah. pero está también en el ah, chat. Sí, ah, sí, okay. sí. Es que como no lo veo. Claro, no, sí, que sí. No, no, lo veo. está aquí, pues sí, pero sí. le ha respondido muy bien. Esa, yo sí. creo que la combinación de ambos, de ambos, uh -huh. de ambos es Mira, nos pregunta Lourdes González. Nos está preguntando ahora en el chat de Prisline. Por cierto, el que no esté suscrito al canal, que se suscriba y que le dé a la campana, ¿vale? Para en los próximos lives poder preguntar en directo. Y los que lo veáis ahora luego, poner las preguntas para en los comentarios, que siempre os iremos respondiendo. Lourdes González nos dice, en España los meseros necesitarían algún carne de salud, se necesita residencia para poder tenerlo. Muy buena pregunta, Lourdes. Los meseros o los camareros, como decimos aquí, sí les piden, pero es muy fácil de sacar, lo que llaman el carnet de manipulador de alimentos. ¿Vale? Para sacarte el carnet de manipulador de alimentos, sí, para ser de camarero, como estás trabajando con la comida... Te sí. piden pues, que tienes unos conocimientos de higiene. Sí. Claro, que no vas a meter los claro. dedos ahí en, claro. en el sándwich. No. Y se llama el carné de manipulador de alimentos. Pero para sacarte carne no necesitas ningún papel ni nada. Con el pasaporte te lo puedes sacar. Y es un carné que te saca muy fácil. Vamos, de, en 20 de 40 horas te lo has sacado. vale Muy buena pregunta, Lourdes González. Sí que piden el carné de manipulador de alimentos, se ¿Vale? llama. O por lo no, menos es conveniente no eres, es, que... es conveniente tenerlo. Yo no sé si a lo mejor te lo piden obligatorio, pero desde luego si lo tienes va a ser mucho más ah, fácil, fácil que te contrates. ¿no? Sí, sí, nada, no, eh. ¿no? tienes que estudiar nada. Na, eh. nada de, de estudiar, pues, normas, son unas normas de higiene. Ah, en 20 horas te lo has sacado. Ah, 20, sí. 40 horas, sé, depende sé, del sitio. Sí, sí, sí, sí, sí. sí. lo da así. Uh -huh. es, es un carne pues que te pues que te acredita como que es pues, que una persona que sí, maneja pues, los alimentos pues, con alimentos. cuidado. Sí, claro, que te vas a lavar las manos y esas cosas. ¿Vale? Escucha, más preguntillas. Nos dice Patricia Reyes. Dice, pregunto, si consigo un contrato para Francia, ¿tiene que tener el tiempo del contrato y con ese mismo contrato puedo quedarme a trabajar en España? Creo pues que es que... buena pregunta, Patricia Reyes. Responde Ajá. tú primero, si quieres. Es que lo, que lo que me dijeron en la extranjería... Me dijeron que si tengo esta tarjeta de estudiante aquí, yo, por ejemplo, no podría trabajar en Italia. Que, no, podría, pero es que me, no me permitía ya regresar y digo que me, no me permitía... Uh, volver, sí, regresar. Vol no, volver sí, pero no me permitía trabajar aquí también. Pues yo iba a responder un poco distinto, pero bueno, es bueno que haya debate. ¿Qué? Yo, mira, yo como ciudadano europeo, sí. os digo una cosa, o sea, lo, os vale, digo, vale, os digo, a ver, que... que no soy abogado, pero un poquito de esto sé. Sí. Hay unas leyes que rigen toda la comunidad europea ¿Sí? y, y, y son, la fundamental es que hay libertad de movimiento de trabajo y de capitales. Aunque ¿Sí? luego los países lo cumplen como les apetece un poco, pero hay una norma fundamental que quiere decir que un ciudadano que puede trabajar en Francia, pues puede trabajar en, en Madrid, eh, o en Alemania, dentro de Europa, no, tranquilamente. Si eres europeo. Sí. Si eres europeo. Sí. La pregunta es si ha conseguido el contrato para Francia, si se puede venir a Madrid. Uh -huh. Luego a trabajar. Pero... Pues chica, yo si estuviera en tu lugar, yo sí lo haría ya cada uno que, que lo haga ah, habría que sí ver es. con un abogado especialista si contrato, de... ¿Sí, contrato? Eh, sí, podría. o sea su pregunta es si ¿sí tiene sí. un contrato para trabajar en Francia ah eso sí claro si luego ya se puede ¿Contrato? venir a España creo que sí a que sí creo yo que creo que si sí. sí. puedes trabajar en Francia puedes trabajar uh -huh. en España y puedes trabajar en Alemania uh -huh. salvo que saquen una ley por ahí por medio uh -huh. pero que en general sí, uh -huh. sí por lo menos uh -huh. es lo que dice el marco general de la Unión Europea uh -huh. vale que también, chicos, depende mucho de nosotros, porque al final los estados. Yo os digo una cosa, sinceramente, Europa está muy vieja. ¿Tú qué opinas? En Europa sí, cada vez claro. nace menos gente y son todos unos viejos. Sí, eso sí. Mira, yo soy de los más jovencitos. Sí. Y no soy un chaval. <risa> Te quiero decir que aquí, vas por la calle, si os enseñáramos esto, la gente que está trabajando son generalmente gente de fuera. Si a los estables les interesa que venga gente a trabajar, porque si no, no hay quien levante esto. Sí. Lo que pasa es que tampoco pueden abrir ahí todas las puertas, ¡Ah, ala, ala, pero en realidad hay una regulación que tiende a facilitar que la gente entre, porque mm. os necesitamos, os necesitamos. ¿Vale? Sí, ¿Tú estás de acuerdo o no? ¿A que sí? ¿Tú, sí? tú vas por la calle y a que los españoles, unos sí. ancianos, sí. y te vas por Alemania igual, a que sí. <risa> Aquí, quienes están trabajando? Todos de fuera, casi todos. Eso Entonces, sí, en cafeterías sí. En todo. Bueno, de donde de trabaja de Luis de... el colombiano que no ha querido venir entre colombia no sí. bueno hay diferencias de opinión chicos pero que más o menos vale escucha que, que bueno pues no sé si tenéis alguna pregunta más bueno una pregunta que nos decía melina peta pues es parecida a la que acabamos de decir que ella es ella es italiana y pero dice que su esposo no es italiano ni es europeo pero que ella sí es, es italiana pero que se ha casado con alguien que no, que no es de europa que si son ciudadanos europeos, pues ¿responde tú o yo? Tú. Yo, Me bueno, funcí. mi opinión, mi opinión. Pues lo mismo, si tú eres ciudadana italiana y te casas con uno que es de fuera, mira, si fueras española te diría ya que tu marido tiene los mismos derechos que tú. Y supongo que en Italia, pues también, supongo, pero compruébalo. Pero desde luego en España, si tú eres española y te casas con un extranjero de fuera de Europa, cuando estáis casados, ya él, él como si fuera español. ¿Vale? Eso sí, os hacen un examen a veces, porque el Estado no se fía de que os hayáis casado de conveniencia y de historias. Pero él es italiana, eh, ¿no? claro, él, ella es italiana. Claro, ella es italiana y su esposo no. Sí. Y a lo mejor se quieren venir a España sí. y quiere saber si pueden entrar normales. Yo creo que, creo sí. que sí. sí. Yo también porque creo que como sí. es europea? Claro. Pues tiene. Como eres europea, derecho. tienes sí. todo el derecho. Y como tu marido se ha casado contigo, pues yo creo, claro, por lógica, claro como, sí. no somos abogados, insistimos, sí. pero mira, Tamara y yo coincidimos. Y somos sí. de mundos distintos, ¿verdad? Sí. Pero yo sí. creo que también. Insisto, Risliners, al final las leyes las hacemos los ciudadanos. Claro. Pero yo creo que sí, que tu marido y tú entráis tranquilamente. Y otra pregunta, aquí nos, esta es de hoy, de Carlos Muñoz, que hay un debate, que hay quien dice que por qué tienen que estar tres años. De que de qué viven aquí tres años y durante tres años no pueden trabajar no pueden trabajar, ¿No pueden trabajar? eso es lo que ha claro que es lo que le ha pasado a tamara pero hay una cosa los que estáis en Venezuela no tienen que ser tres años porque ahora con la situación tan delicada que tenéis allí en Venezuela pedís la tarjeta roja y solo en vez de ser tres años os tienen seis meses sin poder trabajar pero cuando pasan esos seis meses os dan otra tarjeta roja que ya podéis trabajar que no sepáis los de Venezuela y a los demás tienen tres años. que es lo que te ha pasado? Es una Sí, porque yo vine aquí como estudiante y por supuesto pues yo sacé la tarjeta de estudiante y con esa tarjeta no podría trabajar. Y nos preguntan que por qué. Y Carlos Muñoz dice que, que no se queje. Dice porque a los de África y Asia les piden 10 años. Y Carlos Muñoz nos dice muy serio el ¿eh? que es que es para que regularizar todo y que haya sí. un orden. Ah, eso no lo sé yo eso de verdad eso es lo que no sé si por tamara y por mí fuera prislines aquí nos pedíamos ni seis meses ni tres años aquí, aquí mira yo siempre digo mi tatarabuelo se montaba en un barco se fue ¿Sí? allí a América y mientras no fuera un delincuente y no trajera enfermedades le sí. dejaban trabajar desde el primer día así era Ajá. en serio mi tatarabuelo ah, sí, tenía sí. ganas de Pero trabajar ¿verdad? Ahora los nuestro, Estados, no, no. claro, lo, lo tienen más regulado. Sí. explícalo tú lo de inmigración. Pero vamos, yo no sé. Pero bueno, los de América, que sepáis que son tres años. Mm. Que según Carlos Muñoz, a los de África ya se les piden diez, que son más duros, ¿eh? Mm. Diez años. Diez años es que no no es no más amiga, Pero escucha, pero son tres años si no conseguís trabajo antes, ¿no? Porque si consiguen un contrato antes, no tienen no. que esperar tres años. Si eres estudiante, pues no, no puedes trabajar. Hasta tres años que no cumples. Porque yo tengo muchos amigos que están como becarias y no, no podían trabajar uh, si no cumplen esos tres años. Eso es requisito de, de la extranjería y Aunque pues, habría un truco ahí, es que tu amigo consiguiera el trabajo, sí. el contrato de trabajo, sin esperar los tres años, se sale, vuelve a entrar ya con ese contrato, le dejan entrar y trabajar. ¿Qué te parece ese truco? Pero cómo es posible si tú quieres trabajar en españa una de dos o sí. eres venezolano y te sacas la tarjeta roja y te esperas seis meses otro sistema te vienes aquí te estás tres años vives sí. como puedas o trabajas irregular y cuando llevas tres años dices que llevas tres años y ya te lo dan por arraigo pero hay sí. otro sistema hay otro sistema tú puedes venir con un contrato de trabajo y trabajas desde el primer día Ahora, lo difícil es cómo consigo yo un contrato de trabajo si estoy, yo qué sé, si estoy en Colombia. Eso es complicado. Eso es complicado, pero si lo consigues, puedes venir y trabajar desde el primer día sí, legalmente. Pero, pero yo lo no, digo. Pero si, si te, si te invitan sí, claro. Claro, claro, pero yo digo, sí. tu amigo, por ejemplo, es estudiante y tiene que estar tres años que no puede trabajar. Pero hay un truco: si él está aquí y consigue que alguien le haga el contrato, sí, puede trabajar, claro, puede eso, trabajar claro. sin esperar los tres años. Sí. Eso es lo que decía. No no, no, no, no. Pues lo que pasa es que tú tienes que esperar tres años. No, si hay... no, tú eres como estudiante. Claro, pero hay un truco. Vale, he conseguido el contrato en una empresa en España. Soy estudiante, no puedo trabajar. Espérate un momento. No, no me un contrato. No, si bueno, no pero tú lo hablas para que te lo den. No. Tú lo... Sí, pero escúchame lo que te voy a hacer. A ver, ¿cómo? Lo no difícil riendo. es llegar a España con un contrato de trabajo con una empresa que te va a contratar. Eso es lo difícil. No, mira lo que pasa es que si no eres estudiante y si, si vienes aquí como ya o como trabajador así es más, más, más fácil claro pero, pero yo digo sí aunque seas estudiante si sí. tú eres estudiante la empresa no te va a contratar salvo que seas becario pero si tú haces networking puedes conseguir que la empresa eh, te haga el contrato si dejas de ser estudiante esa es la idea que quiero transmitiros a los opinión luego ya que cada uno haga Eso lo que no quiera pasa. pero puede pasar si una empresa ah. te quiere contratar te va a contratar y si el problema es que eres que como eres estudiante no te puede contratar pues dejas de ser estudiante y si es necesario te vuelves y vuelves a entrar yo es una idea que os doy haces no, lo que no, quieras no, Tamara que no, no le gusta la idea bueno no, la no, no, no es que no me gusta pero es hombre Tamara Esa, es, ay, escúchame es que tú imagínate el... claro es una idea sí. ah, hombre es que hay que dar ideas buenas no lo que te diga todo el mundo claro para sí. eso estamos aquí con a los millennials ver... los abogados ahí están que se eh. La empresa no te contrata porque eres estudiante y no puede. Como mucho sí. podría de becario, ¿no? Sí, eso tú sí, lo sabes. Eso bien. claro, claro. Pero si tú quieres un contrato fijo, digamos, no de becaria y el problema es que tú eres estudiante, tú siempre puedes renunciar a tu condición de estudiante y dejar de estudiar no, para no, trabajar. No, no. Claro, claro. Estoy rompiendo moldes, ya si lo tú sé. Estás estudiando, ¿Claro? No tendrías más. que dejar de estudiar. Sí, claro, claro. Tendrías que dejar de estudiar. Sí, e incluso eso, a lo mejor sí. ah, ahí voy. Eso sí, ¿verdad? Si dejar no, de estudiar, claro. No, pero eso sí, sí, sería sí. después de tres años. No, yo no. lo que digo, lo puedes dejar de estudiar cuando tú quieras. Es que e incluso a lo mejor la, la única pega que te podría poner el estado es, bueno, usted entraba a ti como estudiante, pues se sale usted no, y vuelve sí. a entrar como ya con un contrato de trabajo. Para o sea, lo cual que tienes tiene que haberlo hablado con la empresa. Son ideas, eh. Pueden averiguar en la examen. Averiguar, si no me creéis. Que sí, sí, pues pero si sí. sí, yo creo que estamos de acuerdo más o menos, Tamara. Sí. Vale. Más o menos. A ver, más preguntas. Hola, nos dice Félix. Hola, Félix. Dice, hola, soy italo-venezolano con papeles en España. Legal, llevo tres meses buscando trabajo y es muy complicado. Hay mucha demanda y poca oferta. Es algo que me tiene muy preocupado. No es fácil. No es fácil. Para un venezolano sin fondo económico es difícil y sin papeles más. Hay mucha demanda y poca oferta laboral. Es difícil. Félix, pues sí, es difícil, pero si tienes carne de conducir no lo sé eh, en el tema de conductor privado tanto en uber como en cabify sí, hay, hay que mucho, mucho trabajo, trabajo tenemos vídeos míratelos sí. aquí en el canal de pisline con conductores de uber y cabify que te lo van a corroborar bueno, si sí. tienes que tener el carnet claro y creo Eso que te, y edad máxima no te pedían pero mínima creo que eran veintitantos años no sé cuántos sí. míratelo en los vídeos vale y nos dice ahora Nicolás desde Buenos Aires. Dice: Hola, soy argentino y tengo una duda muy inquietante. Si el plazo de los tres años estando irregular, ¿podré estudiar en una universidad? Muchas gracias. Esta sí que se la puedes resolver tú perfectamente. A ver, ¿cuál, cuál? Mira, Nicolás, sí. dice: Soy argentino ¿Sí? y tengo una no, duda no. muy inquietante. Si en el plazo de esos tres, ¿Tres años, años que está irregular, que va, si va a poder estar estudiando en una universidad por falta de solvencia económica. Y no hay cangreles, está suspendido, me cache la mar, pues te vas a tener que sacar el carne aquí. Perdóname, Félix, te sacas el carne aquí en España en un momento y ya está, porque si se dice que es que nos está diciendo Félix que el carnet de Venezuela ah, no, no se lo canjean. Bueno, pues te sacas aquí un carnet te haces el examen y ya está, Pero porque bueno, como ya sabes conducir. De no, no, vale no dice nos está, no dice que ah, no, no vale, que no le se lo canjean automático. Ah, sí. Bueno, ah, pues yo no le do lo a los grillines le damos soluciones, pues mm. te plantas y te sacas un carne aquí español. Sí. Te haces el test, que eso es un test. Te vas a tráfico, pagas una tasa, no es mucho, sí. y te examinas y apruebas. Porque ya, más, más ya ves, no harías eso. Sí. Hay que buscar soluciones, está mal. No. Los tres sleaners hay, que... hay que buscar soluciones. Si claro. no le canjean directo el carnet, sí. el de Rusia sí lo canjean, ¿no? O el de no, Moldavia no, tampoco. No sé. Bueno, pues te vas a una es que, escuela es que no sea, Vale, verdad. escucha, pero te haces. Como un... yo no tengo carnet de conducir. vale yo... pero ¿a, a, a qué tú harías eso? Sí. Yo, sí, no claro. te canjean el carnet, te lo no sacas. Escucha, que responde a Félix. No, perdona, Nicolás de Buenos Aires. Es que no entendí que él. Pues que él es argentino, ¿no? que estaba a estar aquí tres años, que sí puede estar estudiando. ¿Tres pues años? Pues sí sí sí, sí, sí, sí, claro. Pero quiere trabajar. Sí, claro, puedes trabajar. Puedes pero trabajar y estudiar como con prácticas. prácticas. Dile cómo va lo de prácticas. las prácticas. Sí puedes trabajar aunque no estés, aunque estés como estudiante. Pero, eh, eh, pero solo ya? le llaman prácticas. Explícale él, lo de las él, prácticas. Él lleva ya tres años, ¿no? O va a estar, va a estar los tres años. Ah, vale. Entonces ya es que puedes ya cambiar la tarjeta de estudiante no de trabajo. Eso sí si te contratas. No, pero él va a estar los tres años. No los ha estado. Ah, entonces. Puede estudiar. Pero puede estudiar y puede trabajar haciendo sí, claro, prácticas. Claro, claro, claro, eso sí. ¿Y cuál es la Compaginar. diferencia? Sí, que puedes, ¿vale? Mm -hmm. Nicolás, sí que puedes. Lo que pasa es que el trabajo que vas a hacer es lo que aquí en España le llaman prácticas, ¿vale? Que mm -hmm. sirve para los estudiantes, para los que estáis sí. solo como estudiantes, que no podéis trabajar, pero podéis mm -hmm. trabajar en lo que se llama prácticas. Sí. Y ahora que Tamara nos explique qué es eso de las prácticas, que a mí no me queda muy claro. ¿En qué se diferencia? ¿De un trabajo normal, díselo. y se Las prácticas, si, si por ejemplo tú, sol... las prácticas tú solo firmas con convenio con tu universidad y ya puedes trabajar, pues mañana mismo empezar a trabajar. Pero si sí, ya pides un... una tarjeta de como. A como, ver, como, pero díselo fácil, que lo entienda fácil. ¿Qué quiere no, decir? Es que, que va, eh, tiene que estudiar eh, y que trabajar a la vez, ¿no? ¿Cómo? O sea, que, que tiene que compaginar, sí, claro. ¿no? Sí, puedes pues uh, sí. trabajar... Uh, Unas horas, uh, o como había un máximo de horas, ¿no? no recordar, es que ¿no? no sé, es que depende de la empresa. Si te contratan, sí. por ejemplo, 20 horas 20 horas semanales, puedes uh, trabajar 20 horas o 40 horas. Depende de cuando tú estudias. Vas a estudiar. O sea, que la solución para Nicolás es eh, la palabra práctica, ¿no? Sí. Trabajar en práctica. Sí, prácticas y becas, sí. Pero, pero es, vale, eso vale. Eso. Y, no, y le responde Lourdes, Nicolás, puedes inscribirte en una universidad, pero antes de vencerse su estadía como turista. Muy bien. ¿La está respondiendo Lourdes también por el chat? Uh -huh. Muy bien, perfecto. Muchas gracias a todos sí. los que os ayudáis entre vosotros. Mario Daniel Vega nos dice, hola, yo tengo Nie en papel blanco. ¿Puedo trabajar? Nie, nie en, papel en papel blanco. blanco. ¿Puedo trabajar? En papel, en papel blanco, Mario Daniel. No sé es que o sea, está... qué es eso de en papel blanco. Es que no entiendo, está. Es que el NIE te lo dan, o como tú, ¿Tú estás transmitiendo NIE. ¿o? Es que dice, hola, yo tengo NIE, NIE en papel blanco. Es que... Acláranos qué es eso de papel blanco que Creo no que nos queda claro. que tiene Al al Creo que tiene NIE, es lo que me pasó a mí. Le han dado la extranjería como soluciones Díselo, al Prilinen. Díselo, al Prilinen. Sí, a Mario Daniel, díselo. Sí. que te lo dieron a ti en blanco también? Ah. El papel este blanco, papel es blanco ¿no? eso significa que tu tarjeta está en el trámite. Pues eso significa que, ¿qué? que puede trabajar o que no. No. No, que tienes que aguantar un poco. si sí. Puedes buscar trabajo Creo sin papeles. Eso, eso es lo que me, por lo sí. menos Eso es lo que, me eso es lo que entendemos, sí, pues. ¿vale? Pero el dice no el puede blanco, no puede trabajar utilizar? con nieve blanco solo con nieve verde comunidad europea nos dice Félix. vale pues eso es ve. lo que yo tengo nie verde tú ya tienes verde Verdes, y sí. con ese puedes trabajar pero con el blanco no no, por ¿no? ahora es que tengo papel blanco ah, <risa> eso eso bueno, en... entonces no tienes verde, verde tienes blanco y sí, vas a conseguir colocado. el verde vale sí, vale soy en trámite ahora Brilliner con vosotros aprende un montón porque yo sabe los colores no lo sabía <risa> No sé a Acabamos de aprender con nieve blanco esa... no se puede trabajar con nieve verde sí. Ahora con nieve blanco esto lo añado yo se puede trabajar en prácticas. Prilines en prácticas sí no. Con nieve blanco en prácticas sí. Uh, no, no me dejes no Como que sí. siempre como sí, claro. sí, más fácil, Con sí. nieve blanco yo creo que puedes claro que sí. y lo ideal es el verde. Mm. Vale como nos dice aquí feliz muchas gracias feliz. Bueno que Prilines que os dejamos ya no les dejamos ya que llevamos mucho. Escucha, no sé si queda alguna pregunta más. Papel blanco. Aquí te preguntan si eres alemana o francesa. Diles de dónde soy eres. Francesa, que no francesa, sí. No eres francesa. Dice que sí si eres georgiana. alemana. Es Georgiana. Escucha. Eh... Bueno, es que pues. Ya están. Mucha, mucha gente me pregunta si soy de Francia, ¿no? Es, es una colaboradora de Prince Line que lo hacen muy bien. Claro. Bueno, habla cinco bien, idiomas. Veros no sé. el vídeo el con Tamara que nos explica cómo aprender cinco idiomas rápidamente. Ah, ¿Son cinco o son cuatro? Cuatro. O cuatro, o cuatro, o cuatro. Ojalá cuatro. Ojalá habla ojalá cuatro, ojalá. cuatro idiomas. El español solo es uno, ¿eh? que lo sepáis. <risa> bueno, Prilines, que escucha, que yo creo que ha quedado más o menos todo claro, ¿no? Que los que estáis en Venezuela tenéis ventaja, sí, porque tenéis solo que esperar seis meses. Los que estáis fuera, tres años para pedir residencia arraigo por residencia o conseguir un trabajo antes. Que entonces si conseguís el trabajo podéis poneros a trabajar ya. Sí. Un trabajo quiero decir con contrato. vale Eso Y no si no, pues buscaros la vida, sobre todo, y venir con ahorros. Pero que mi mensaje es que los estados quieren que vengáis. Claro, nos pueden abrir las puertas. Pero que Europa lo tiene que mantener alguien. Que aquí somos unos ancianos ya. Aquí el más joven gracias, soy ¿sí? yo. <risa> yo. No, tú... <risa> Bueno, Priliner, que nos despedimos. Haremos más vídeos respondiendo todas vuestras preguntas, ¿vale? <risa> Priliner, muchas gracias. Saludos. chao, chao, chao. chao.